...y sábado con el coro La voce ...que va a estar presentando Charlie Coral... ...y de esta forma vamos a seguir en el mundo de la producción musical... ...y donde los venadenses son protagonistas... ...así que primero vamos a saludar y agradecer enormemente... ...por haberse venido hasta los estudios del VERTV... Al señor que seguramente lo conocen y si no lo van a descubrir hoy los van a tener muy presente Abel Benzi. buenas tardes Abel es un Hola, gusto reencontrarte Muchas gracias gracias tardes. por la invitación muy, y bienvenidos muy a la tarde del vertedero bueno, por muchas acá gracias la sí, la general, eh, sí muchas veces he estado aquí como decía hoy este, en el estudio de planta baja bueno en otros horarios matutinos claro pero bueno es un gusto encontrarme con agradables damas en la tarde muchas Gracias. Y si les parece si Abel sí. nos da el permiso porque es de, Por su, de su propiedad, aunque Total. es para todos los venadenses y seguramente trascienda los límites de la ciudad, vamos a revivir un fragmento de lo que fue el acto y vamos a retroceder en el tiempo también hacia el fin del mes de abril, precisamente el miércoles 26 de abril de este 2023, que se cumplían 139 años de la fundación de la ciudad de Venado Tuerto, y Abel, como ven en pantalla, Abel Benzi, realizó el estreno, la presentación de una marcha, que ya nos vas a estar contando los detalles, que fue hecha en honor a Eduardo Casei, fundador de la ciudad. Así que vamos a revivir ese fragmento que nos permite vivir también ese momento del acto donde la marcha se pudo compartir con el público y después vamos a seguir avanzando. conocido músico de nuestra ciudad y agradecemos el privilegio de poder estrenar esta composición en este acto. Let's <laughs> Santa Fe, la unidad regional octava de policía de la provincia de Santa Fe, la Asociación Bomberos Voluntarios de Venado Tuerto y en esta ocasión de las escuelas número 968 Eduardo Casey y número 1295 de los 100 años cuyos nombres evocan esta fecha tan especial. Recibimos las banderas de las distintas colectividades extranjeras que residen en nuestra comunidad. Seis obra del maestro Abel Bensi en esta celebración de la ciudad. El aplauso marcha al fundador. Y nosotros también nos vamos a sumar a esos aplausos que culminaban en este caso... Qué, qué honor tenerlo aquí con nosotras, totalmente, un orgullo. Y como decíamos, bueno, así reproducíamos sí. un fragmento de lo que fue este acto el miércoles 26 de abril de este año en el marco del aniversario número 139 de la ciudad de Venado Tuerto. Y con esto que le has obsequiado a la ciudad, a los venadenses, a quienes quizás no lo somos, pero habitamos y ya nos sentimos parte también de este territorio en el sur provincial. Bienvenidas a Venado Tuerto desde ya. Claro. Total. Bueno, ella sí es benadense, yo soy sí. María Teresense, sí, pero ya me siento falta, sí. sí. así que... Yo siento que Renata ya es de Venado Tuerto, es Sí, no, no nada, totalmente. de ser de María Teresense. No, no, no, ahora claro. vamos a ir al protagonista, Abel Benzi sí. y a Eduardo Casey. Abel, ¿no es la primera marcha, imagino, que generás, que surge como entre tus obras? Ay. <risa> sí, lo es. Es Mirá. mi marcha Opus 1. O sea, Opus uno quiere decir obra número uno. Sí, claro. Eh, sí, tiene mucho tiempo. Ajá. Yo era muy joven cuando hice esa marcha. Mirá. Estuvo bordado durante, digamos, algún tiempo. ¿Y se puede Mira. saber los motivos de por qué estuvo ahí guardada durante ese tiempo? Cuando uno es muy jovencito, hmm. menor de edad, los días en que, bueno, mamá me mandaba anda a comprar el pan, yo iba a bicicleta o iba a pie porque era del barrio, uh -huh. entonces, ¿qué me iba a presentar a la banda municipal a ver si podían tocar determinada cosa mía? ¿Qué? Algunas veces lo hice. Pero, viste, si yo era el que pasaba en bicicleta por ahí, estoy hablando de mucho tiempo atrás, ¿eh? nada oh. que ver con la banda municipal de actualmente. ¿eh? Claro. No había ni uno solo de los que están ahora en aquel tiempo. Claro. Entonces, este, fue así. Entonces, durmió durante mucho tiempo. Claro. Y en el año 2016, ya con la tecnología, la computación, los software para editar partituras, Mirá. entonces ahí resucitó y volvió una vez juvenil que acá está. Mirá. ¿No? Entonces le hice inversión para piano y después ahí preparé toda la orquestación, como ya había estudiado composición y orquestación. Entonces, bueno, con la computadora tengo una banda de concierto y tengo una orquesta sinfónica también ahí adentro, sí, sí. si quiero. De manera que lo que había que hacer era ponerse a, a pasar en limpio todo eso, corregir, ampliar, ver cómo, cómo sonaba, escuchar por primera vez mi marcha desde fuera de mí. Entonces, bueno, fue una experiencia Espectacular. Totalmente. Y a partir de ahí, así todo, tuve algunos cuantos este, tropiezos, llamémosle de ese modo, este, <risa> cuando presenté por ahí algunas obras. Más allá que yo hice música para el teatro, por ejemplo, tres obras de teatro, Mirá. a 10-15 años tal yo hice la música para esas obras. Uh -huh. este, pero después otras cositas por ahí. Como uno era el que pasaba en bicicleta y era el chico del barrio, ¿Qué sé yo? Claro, eran otros contextos. Otros ya, contextos, eh, ¿no? otras épocas pensamientos. Sí, sí, en cambio, totalmente. Hoy tal vez sí, sí, sí. Se muchísimos ámbitos. Claro. Donde los jóvenes aportan lo suyo y claro. eso es enriquecedor para los adultos. adultos sí, mayores. sí, sí, Y para nosotros, sí, claro. los más jóvenes quizás, o aún más claro. jóvenes que yo, todavía es aún más enriquecedor que un adulto siga allí presente involucrándose, que nos pueda transmitir esa experiencia que fue, en este caso, sembrando sí. y luego cosechando. Pero sí. preguntarte también con aquella marcha que vos elaboraste inicialmente, sí. en la actualidad atravesó, preguntarte en este caso, alguna modificación o mantuvo esa esencia de la, aquella creación. La esencia es tal cual. Uh -huh. Lo que yo hice fue, digamos, pasar en limpio, agregar partes para los futuros instrumentos de la banda ya la banda municipal actual la de hoy día, ya tienen la partitura con todas las partichelas para los, todos los instrumentos por supuesto la obra fue entregada sobre la hora no había tiempo de que la banda yo hablé con el editor 15 o 20 días atrás con Ezequiel Fernández somos amigos, digo, mira bueno, meté y le pero no creo, ya no llegamos, ya no hay más tiempo. Claro. No, por supuesto. Así que el año que viene yo le entregué la partitura al señor intendente, mira. que la hizo alcanzar a la gente de la banda para que ya sepan. Como pasó claro. también con la marcha de Güemes que yo compuse mira. y que ahora se va a difundir el 17 de junio en la Plaza Güemes. Claro. Estimamos que lo va a tocar la banda, porque hasta ahora, como en este caso me di cuenta que no había más remedio que ponerme con un pendrive, claro. más que dirigir la, mi música desde un pendrive, no desde una orquesta claro. en vivo, ¿no? Y así, y así fue. Abel, y volviendo al inicio de esta creación, sí. por un lado preguntarte ¿qué te movilizó en aquel entonces a escribirle a Eduardo Casell? ¿Qué que se cruzaron en esas emociones de aquel Abel? Sí. Y en este Abel actual, ¿qué te volvió a movilizar? ¿Qué fue ese impulso? ¿Qué fue lo que te dio el impulso para decir ¿debo concretarlo? ¿debo compartirlo? Ya era hora, uh -huh. ya era hora. Porque ahora, gracias a, como te dije, gracias a la, eh, a la informática, a la, a, la, a la presencia de las computadoras, de los uh -huh. programas para editar música, los software, las cosas que hay ahora, que es tremendo, yo he visto cómo trabajan, por ejemplo, la música para las películas, uh -huh. que están todos ahí con su computadora y suena como una orquesta gigante, y digo, wow, acá estamos, entonces, y bueno, y así fue. Conté con la ayuda inestimable, uh -huh. por ejemplo, de Roberto Tito Ledesma, que fue el que me inició con las computadoras hace unos 15 años, más o menos, y después, bueno, Gabriel y Sarich, somos muy amigos y otra gente que está en el tema de las computadoras respecto de la música. Entonces, bueno, me he sentido absolutamente gratificado y digamos, halagado de que me puedan dar una mano. No. Ellos estaban encantados. Sí, sí, sí. A mí me decía, no, pará, pará, bueno, sí, la banda lo vos podés tocar algún día, pero vos, vos tenés que tener tu propia claro. banda en tu casa, y mm. escuchás cómo sale y todo, bueno, sí, efectivamente. Tenía y volviendo a ese inicio de las emociones sí. que te preguntaba que te movilizó. ¿Qué a me movilizó? Esto para Eduardo Casey. La marcha originalmente fue compuesta un, no un 26 de abril, un 29 de abril. ¿Qué? Mientras comidas ñotis. <risa> <Newtis? risa> Genio, yo total. escribo todo, anoto todas las fechas, soy muy de fechar. Muy bien. Y en aquellos días hasta ponía a qué hora comenzaba todo, ¿no? Muy admirable. ¿Querés saber a qué hora compuse la marcha? ¿Hace momento? tanto tiempo? Sí. A las 20 horas con 15 minutos. Ah. ¡Wow! ¿Y cómo fue esa composición? ¿Fue un proceso que... Tres lo días después? Masticando, procesando, yo la quiero hacer así, asá. ¿Cómo fue eso? Se volcó todo en un momento. Eh. ¿Se volcó todo en un momento? No. Eh, por ejemplo, yo hice la marcha tres días después que se había cumplido un aniversario de claro. si Exacto. Entonces. ¿El este... ¿Aniversario número? Ah, no recuerdo, no recuerdo. Pero si te digo el año. Vos, vos lo vas a mantener entre vos Ese, y yo. Sí, sí, ¿eh? sí a ver, ¿eh? sí. A ver, a ver. Que no salga de acá, digamos. No estamos al aire, exacto. Por favor. Fue el 29 de abril de 19. No sé por dónde andarían ustedes en, en, a esa hora, pero de 1965. Ah, bueno, 1965. Faltaba Estamos un, a la vuelta del faltaba sí. un mes para que yo cumpliera 17 años. Wow. Tenía 16 años. Eres un porrete. Oh, sí. Hay muchísima música. Claro. Tengo cientos de obras, no solamente marchas. ¿Y te imaginaste en ese momento que estuviste eh, escribiendo y demás? Sí. Y eh, todo... Eh, la o sea, está sí, tu primera es, obra esta, musical sí, este eh, a ver eh, lo, lo que generaste ahora en la actualidad o sea vos tú, tú tuviste magnitud de que se pudiera concretar y que te... es que ya no hay ya no hay vuelta atrás claro la cosa era, yo me yo en estos días me siento un poco un poco raro dicho entre comillas sí. porque una cosa era escribir y guardar claro. escribir y guardar y tocar yo y escuchar yo solo durante mucho tiempo, porque uh -huh. no tengo una orquesta sinfónica, no tengo una banda que me dé pues, tanta, tanta importancia o tanta, que, que se ocupe de algo de lo que yo hago. Claro. Entonces, de pronto yo guardaba y me conformaba con to, escucharlo yo solo y, y, y la cajoneaba, digamos. Sí. No había otra. Durante muchísimo tiempo. Claro. Entonces, bueno, ¿cuál fue la motivación? Que yo cuando vi la banda municipal tocando en aquel 26 de abril de hace mucho tiempo atrás, este, digo, pucha, Qué lindo que sería poder hacer una digo voy a hacer una marcha para Casey. claro, porque no había ninguna canción, no había nada, porque puede haber sido ha habido una canción folclórica claro. o algo así, no había nada. Entonces digo bueno, así todo, la guardé durante mucho tiempo. Mira. Y cómo es... Ya están saliendo de a poco. Tengo otras cosas eh, también. ¿Y cómo es darle vida a una marcha? ¿Cómo es ese proceso? ¿Qué se debe tener en cuenta hablando de la estructura con la que se debe hacer una marcha? La inspiración, de dónde... Uh -huh. Porque muchos preguntan, bueno, ¿qué es la inspiración? Claro. Ahí está. La inspiración es la motivación por lo cual uno hace algo. A mí yo me acuerdo que mientras volvía a casa a pie desde la calle, desde la esquina de la Plaza San Martín, donde ahí estaba la banda, y yo iba ya mentalmente imaginando cómo sonaría una marcha a Casey. Que a propósito Todo, de esto, empieza acá. Cuando charlábamos días atrás, manifestabas. Sí. No es una marcha, quizás con la orientación como las habituales. Yo le quise dar otro ritmo musical. Sí, porque eh, claro, no es una marcha militar, pero tiene, digamos, el toque, el, el distingo y el, el espíritu de que sí es una marcha. Puede ser una marcha deportiva, claro. puede ser una marcha. Es una marcha, llamémosle popular, o una marcha para un civil, uh -huh. ¿no? Uno siempre está pensando con bueno, la marcha tiene que ser para desfilar. Claro. Y que vengan los soldados y los colegios y todo el mundo de fila. Mm. Sí, ¿cómo no? Pero ¿por qué no hacer marchas? Hay marchas, así como hay marchas que son para otra cosa, que son mm. las marchas fúnebres, Tan también cual. está la otra marcha que tiene que ver tanto con la felicidad que es las marchas de bodas, para los cuales he tocado tantas veces. Yo siempre digo sin ser cura se habré casado gente con el violín. <risa> Total. Porque a veces, no sé, añares también tocando para las ceremonias nupciales, claro. ¿no? con Lilian Vitale con, con el piano y yo, y yo con el violín. Mirá. Así que bueno, pero hay todo tipo de marchas. Claro. Y digo, esto de hacer una marcha para un civil, bueno, nunca lo había hecho y bueno, y fue la número uno. Tal Así que en la partitura dice abajo del título, Opus 1. Mirá. Abel, y en este caso preguntarte, más allá sí. de la marcha en sí, sobre vos. ¿Cómo se fue dando esa orientación hacia lo hacia musical? Si te fuiste formando de forma autodidacta, si lograste también ser parte de ámbitos formativos aún más profesionales. Sí, yo empecé. Porque a... muchos de acá te podemos conocer o te conocen, pero quizás otros sí. te están descubriendo, así que por eso repreguntamos. Sí. Bueno, yo empecé a estudiar a los 14 años. Uh -huh. No fue un niño ¿A prodigio. ¿Estudiar qué? A estudiar violín. Uh -huh. Bien. Yo admiraba mucho eh, la música de los valses vieneses y todo uh -huh. eso. Bueno, admiraba y sigo admirando mucho a la familia Strauss, uh -huh. que son los de los valses vieneses. Creo que también anda por ahí, por YouTube, una famosa miniserie que se llama La Dinastía Strauss. Uh -huh. este, bueno, entonces empecé con el violín. Mi papá él era relojero uh -huh. y sí. trabajaba en casa y tocaba la guitarra de oído Mira. y también después salió por tocar la armónica de uh -huh. oído okay. también. Y mi mamá, ella no le hubiera gustado cuando chica aprender violín, claro. pero bueno, la mamá había fallecido muy joven, eran un montón de hermanitos, vivían en una chacra, había que arremangarse como pocos. ¿no? Así Bien. que bueno, pero bueno, este, el hecho de que yo de pronto tomé el violín la hizo feliz también a ella. ¿no? Y, este, y bueno, y después me dediqué un poco a estudiar armonía, eh, tú fui el que fue alumno de, de piano y también un poco de armonía con el que compuso el himno oficial, Abenado Tuerto, que se llama José Bertolet, uh -huh. que era un hombre muy mayor en aquellos años y yo tenía, no sé, 20 años, 18 20 años. Uh -huh. y, este, y bueno, cuando yo estudiaba violín, había que ir a rendir música con ese profesor, claro. que era representante de un conservatorio importante de Rosario. Wow. Sí, y entonces este, ahí fue como comencé un poco con la idea y ahí tomé clases de piano durante unos cuantos meses con el maestro Bertolet y después, eh, con otro maestro, empecé a estudiar armonía, que es lo que tiene que ver con los acordes, los tonos y todo lo demás, con los cuales se puede acompañar una guitarra, una canción, una chacarera, lo que fuere. Uh -huh. Y bueno, a, a partir de ahí, entonces empecé a sentir digamos, que estaba más, cada vez más metido con el tema de la música. Claro. Y después de años, empecé de pronto bueno, a estudiar con un maestro de banda, que el tipo me enseñaba cómo se escribía para los distintos instrumentos de una banda. Qué, ¿No? y Qué de... complejidad también que tiene todo, y sí, sí. como si fuese, sí. viste, de re simple sí. y no, todo, todo tiene su cuestión. Hubo un famoso pianista llamado Arthur Rubinstein y bueno, entonces eh, toda la gente que lo admiraba, alguna, una señora que se acercó a saludarlo después de un concierto, dice maestro, dice a mí, cómo me gusta el piano, lo que usted hace es maravilloso, dice es muy difícil tocar el piano. <risa> Señora, es muy difícil como cualquier otra cosa que usted quiera aprender. Tal cual. Hasta ahí. Ah. <risa> o sea que todo está en el deseo. Si tu deseo Total. es muy fuerte, la voluntad se pone en marcha. Y no te importa a, a qué horario, a qué edad, cómo fue. Si vas a poder, si tenés tiempo o no tenés tiempo, te haces un tiempo. Uh -huh. El deseo es tan fuerte que la voluntad se pone en marcha. Pero si el deseo es, es poquito, la, la voluntad ni se entera de que vos tenés ganas de trabajar en la televisión. Por bueno. él, no en cambio cuando el deseo es muy fuerte te abrís paso sea como sea y llegar vas a llegar, es cuestión de qué de ganas y de tiempo nada más claro. Abel y sí. también aprovechamos a preguntar para, para abrir este mundo que tenés en tu hogar que hemos podido recorrer también con el verte hace sí, bastantes años sí, sí. Donde ahí este nos es, conocimos es exactamente sí. donde también tenés tu taller tu sí. atelier como quieras llamarle como, Sí, el atelier, sí, es verdad. Claro. Sí, el atelier. Sí, mi hijo y yo somos Lucía Ah, en definitiva mira. yo hago todo dentro de la música. ¿no? Claro. <risa> un día se me ocurrió, digo, pero si yo hago todo dentro de la música, <risa> sí, es verdad, sí, sí. Eh, había empezado en forma autodidacta, cuando yo estudiaba violín con Jacobo Beitelman, un famoso violinista que hubo acá. Entonces digo, maestro, ¿cómo lo han hecho para hacer el violín con lo que uno toca? ¿Eso te interesa? Sí, Cuánta sí. curiosidad también. Muy curioso, sí, sí, sí. Son sí. los años de la juventud que uno tiene curiosidad porque está descubriendo cosas que en el mundo que ni se imaginaba. Mm, tal cual, entonces qué buena me... curiosidad. Sí, sí, entonces me dice, mira, andá de fulano de tal que tiene un libro que yo le presté hace mucho tiempo este, que se llama Construcción y reparación de violines. ¿Qué? No lo podía creer. Así que bueno, cuando fui a buscar el libro me lo comí. Es el único libro en castellano que tengo sobre el tema. Vos. Después lo demás está escrito en inglés y hay uno en alemán que lo tuve que hacer traducir claro. un poco, que tiene que ver con eso. Y después, sí, yo empecé a trabajar para una empresa que había en Buenos Aires. Y, y, perdón que te interrumpa. Sí. Eh, ¿Leíste el libro y empezaste a practicar? O digamos, sí, de sí. Una desde... sí, sí, sí, sí, ah. sí, empecé a practicar. Claro. Entonces, entonces yo tenía... Eh, 25, 26 años por ella. Uh -huh. aún era soltero, ¿no? y después, bueno, o sea, andando el tiempo en el que me casé, bueno, nació mi hijo, pues lo conoces, Fernando, y él es contrabajista, estudió en la universidad, en, él, él es universitario, lo hago, y este, sí, así que bueno, él hace los arcos para los instrumentos, a esta hora está trabajando en la atelier haciendo un arco, pues tenemos la exposición de lutería ahora en 18, 19 y 20 en Rosario, en el centro cultural que ahora se llama Fontana Rosa, antes era. Bernardino Rivadavia, así que todos los años encontramos con un montón de colegas y la gente que va de, de las orquestas, de la Escuela de Música, hay gente, público en general, claro. que quieren conocer y probar unos instrumentos y preguntan y así, ¿no? Y bueno, y yo comencé así también, claro. hasta que un día una casa de música que yo trabajaba para ellos desde acá, haciendo violonchelos, me dice, mira, va a venir un maestro de, de Estados Unidos a dar un curso, mm. así que fueron tres meses en Buenos Aires, un curso, con un joven este, ítalo-americano, que no hablaba castellano, Mira. andaba con una especie de... estoy hablando de 1990. ¿eh? Sí, andaba, sí. Sí, había con, andaba con un pequeño este, traductor de, de mano que parecía como un celular ahora, del sí. tamaño de un celular. Entonces él escribía todo y nos mostraba qué claro. era lo que quería decir. Nosotros hablábamos dos palabras sueltas en inglés y él hablaba una sola palabra suelta en castellano. Al final, después de tres meses, bueno, tomaba mate, una vez hizo un asado. Mira. Los, vagos, los más vagos le enseñaban a pronunciar ciertas palabras que no las claro. vamos a repetir acá. Este, y cosas así. Y bueno, y fue un antes y un Un antes y un después. Y un claro. y un después. Abel, y volviendo en este caso, vamos sí. haciendo un ping-pong con sí, los temas. como diga. Volviendo en este caso a la marcha que has compuesto sí. para Eduardo Casey, que fue presentada en el marco de este último aniversario para la ciudad de Venado Tuerto, la idea es que siempre oficialmente se pueda tocar y presentar en el marco de un nuevo cumpleaños o quizás también en algún otro evento que tenga que ver con Venado. Estimo que en cualquier otro evento que tenga que ver con, con Venado Tuerto, pero la idea principal es que también que para la entrada y salida de los abanderados. También. Claro. Sí, también. Y así que, bueno, voy a estar un poco humildemente codeándome con la marcha de, de Cayetano Silva. Nada bueno, menos. eso te iba a preguntar: ¿qué lugar, qué posicionamiento toma ahora la existente? La existente socialmente, podemos decir, Marcha San Lorenzo sí. y la existente recientemente, porque estaba cajoneada, como nos describías, sí. pero ahora sí se ha compartido para todos, bueno, de sí, Eduardo sí. Casay. ¿Cómo, ¿Cómo va ahí el, el rating, diríamos? ¿Cómo va el posicionamiento de la hora? Generaste una polémica, que hace poco teníamos polémica sobre la Marcha San Lorenzo, con claro. respeto repasamos este tema. ¿Vos decís el, el Negro Silva? Ah no no sé no sé eso te lo dejo en tus palabras tu evaluación. La marcha fue hecha campeonado tuerto como bien sabemos este, eh, muy honrado muy honrado me siento. Él también tocaba el violín cuando mostró por primera vez su marcha a San Lorenzo para que su familia la escuchara su esposa Ajá. la tocó con, con el violín. Ajá mira sí Mirá. cuántos detalles no sí Totalmente. y bueno y compartimos eh, eh, no alcanzamos, por supuesto, a vernos, ¿no? ni, ni mucho menos. Él murió en 1920. Mi mamá tenía dos días cuando Cayetano Silva falleció. sí Sí. sí. A ver, Así que... y ahora Pero... proyectándote, como dijimos en este ping -pong, Dijiste que tenés muchas otras producciones musicales, artísticas, tal vez, sí. resguardadas. Sí. sí. ¿Hacia qué las has orientado? No nos digas que porque respetamos sí, no sé. sí, ese resguardo sí. que vos querés aún mantener. Sí, es música inédita, no está registrada todavía. <risa> Pero sobre qué has escrito o a quién, alguna orientación que nos puedas sí. dar? Sí, no. sí, sí, sí, sí. Hasta tengo una especie de sinfonía titulada se puede decir porque hay muchos con ese título que se llama eh, Sinfonía Campesina uh -huh. ¿no? este, como yo provengo también de, digamos, de familias que eran chacareros, gente de campo uh -huh. de manera que este, tengo mi, mi corazón puesto un poco uh -huh. por ahí también ¿no? okay. y este, después sí hizo música para tres obras teatrales hice para La Fiaca que se hizo en Biblioteca del Verde hace mucho tiempo para El Andador que también se había hecho ahí hace mucho tiempo uh -huh. y, y bueno, justamente bueno, cuando, cuando se inauguró, cuando se presentó la marcha, la, marcha, la, la obra de El Andador, eh, yo estaba, en bueno, esos días yo me estaba por casar así que a la vuelta del viaje y todo, este, se estrenó la obra, ¿no? Sí, después hice para la obra Negativos, que fue, se estrenó ahí en Galpón del Arte, donde Ajá. hemos estado las otras noches, también. Y después sí, he hecho por iniciativa propia... Una selección de melodías que tiene que ver con dibujos animados argentinos. Ay, qué sobre preciosura. todo. El Nosotros somos fanáticas el... de las producciones de dibujos animados sí. y esas cuestiones bueno. infantiles. Así sí, que... sí. Bueno, el, el principal dibujo, digamos, de personajes de historietas argentinos que las nuevas generaciones, muchos no lo conocen, no. o lo, no lo han oído nombrar, otros lo habrán leído porque ya tenemos cierta edad para leer todo eso. Bueno, lo de Pastor lo claro. de Patorucito no, Yo hice, sí, es una obra completa que está ahí, sí, está grabado con orquesta. Eh, virtual con la orquesta sinfónica ¿no? sobre Patorucito, sobre la chacha tal cual. Todo. Me da ganas de <risa> <agarrar> <risa> la bici, la sí. bici a Abel o irme corriendo y empezar a buscar dónde lo y empezar a escucharlas <risa> y disfrutarlas ¿Y en es? Youtube están si pones Abel Benzi ahí hay algunas obras mías ah, hace poco se cumplieron también muchos años del de, eh, el nacimiento de un gran escritor italiano llamado el poeta de la aventura que se llamaba Emilio Salgari uh -huh no eh, que había escrito tantas novelas sobre de, de piratas y de eh, cosas así, ¿no? Entonces también hice una una obra que es, dura creo que más o menos unos 25 minutos, pero en YouTube aparece tan solo el primer movimiento claro. que dura unos 8 minutos con claro. imágenes marinas que se ven barcos de mm. a vela. Acá ¿no? está. Capitán Salgar y Sweet, a así la mar. Es. La más, sí. Mirá lo que estoy encontrando, Abel hay que, hay Benzi seguirlo, Sí, también o sea. vas a encontrar temas sobre de paturucito Hay uno que se llama Espíritu Tehuelche Ay, me encantó, que eso lo ahí. podríamos eh, después compartir Porque nosotros compartimos es... siempre mucha música en el programa uh -huh. Y hoy justamente sí, nuestra compañera... Sí, cómo, no, no, está todo registrado Sí, usar. por supuesto, derechos de autor Nuestra sí. compañera Eli hoy comenzó con, con un tema Que tiene imágenes de Paturusú, de Paturusito Desde otra interpretación Así que ahora claro. te vas a sumar al repertorio Y preguntarte por otro lado Sí Dejando de lado lo que ya está hecho o lo que vas reviviendo de eso que se ha hecho y, y le vas dando vida. ¿Algo de la actualidad te, te invita a hacer alguna producción, alguna obra, alguna marcha o desde otro contexto? ¿Actualmente estás elaborando algo? ¿Hay algún disparador social actual que decís? Eh, sí, eh, pero no, no, no lo puedo nombrar directamente, oh, ¿no? Ese bueno. es el asunto. Pero sí, estoy en eso. Lo que sí te puedo contar, hasta, digamos, con nombre y apellido, sí. eh, hace unos años, poco, 7, uh 8 -huh. años o menos, se estaba por hacer una película sobre la fundación de Venado Tuerto, sí. a la cual se la había titulado Fundación. Que estaba en eso este, alguien que yo conozco, uh -huh. eh, historiador también, que le gusta comentar esas cosas, este, Mauro, ¿no? Uh -huh y, no sé si lo pongo mal con un sí, seguramente, gusta? sí, en Mauro Bertó, sí, con el cual tengo amistad, ¿no? Y, y bueno, entonces me habían hablado para que yo a veces yo quería poner algo, algo de música en la película que se iba a hacer uh -huh. y donde iba a tener que ver también de, desde los días de, bueno, anterior a la existencia de la ciudad, uh -huh. los pioneros, este, los indios, digamos así, los malones, uh -huh. la milicada, el, la conquista del desierto, este bueno Eduardo Casey, sí, hice temas para Casey, para Estrugamú uh -huh. hay otra que pues, otra parte que se llama Los Pioneros algo que Dios. tiene que ver con los indios sí. también hay es, es, y, como diría, este, melodías que te echas en escalas indígenas para que tenga el sabor de lo, de lo aborigen, de lo claro. indio, ¿no? También que se distinga. Sí. Ah, sí, eso debe ser de los indios. Claro, como que ya uno se sí, pueda sí. dar cuenta. Exactamente, sí, ya te puedas imaginar que, que vienen para acá o que van para allá. <risa> sí. Mirá vos. Y bueno, sí. Abel, te agradecemos enormemente por esta charla y también será otro de los entrevistados que Totalmente. tengamos nuevamente aquí te en De la A a la Z. Así que fue un gusto poder también traer al VER TV lo que ha sido este fragmento al menos e incluso viéndola cómo se compartía en vivo y en directo el día del acto por este nuevo aniversario en este 2023, el 26 de abril. En este caso, los 139 años de la ciudad de Venado Tuerto. Así que gracias por tu aporte, por siempre estar presente, por la predisposición sí. y, por supuesto, también por siempre abrirnos las puertas de tu hogar Un musical. Un placer como siempre. ¿Qué estoy haciendo últimamente sí. en ¿Qué? materia de música? ¿Qué estás haciendo? Estoy pasando en limpio todo mm, lo que hice. Mira qué espectacular. ¿Y cómo lo estás documentando esto? Y eso estoy pasando en limpio de escribirlo. Cargarlo en la computadora claro. Escuchar todo A ver si hay una cosita Si quiero agregar algo o no Generalmente hay alguna nota Porque en aquellos días Uno también por ahí Le erraba en la escritura Entonces bueno sí. pues, no, Esta nota no Va esta otra Claro y porque así. has aprendido Mucho más también Muchísimo Muchísimo Y yo escucho Digo Ojo que eso no está sonando bien eh. Va. Ahí corrijo ah, Ahora sí claro. En eso estoy Estoy pasando en limpio Todo Bien Ojalá que Que me alcance El ánimo si tenés el cumplir. deseo, va a estar muchas, la voluntad Así será. Sí. chicas, muchas gracias a ustedes Por su tiempo, por su gentileza, por las preguntas Por todo, me han hecho deschavarme Que yo no tenía Ay, pensado decir tant, Tantas cosas que dije Eso dicen muchas que les hacemos sentir muy cómodos Y terminan diciendo de cosas Justamente, que terminan que confesando tenía. todo claro. Usted será cargo de lo que ha dicho Muchas gracias Nosotros así agradecemos una vez más nuevamente A este venadense que también tanto aportó Y sigue aportando para la ciudad Para la región, para la identidad también para enriquecer esto, Abel Benzi. Y en este caso lo despedimos a él y también por hoy me voy a despedir yo, me anticipo en esto porque, bueno, hoy por hoy simplemente tengo otro compromiso laboral que, es. que ha surgido, así que hoy te abandono, entre comillas, con algunos minutos antes. Pero